Tú misma lo repetiste Hacía tiempo que no vivía Ahora estoy empezando a vivir Una historia que me produce amor Me dijiste que necesitabas amor Y me puse a darte ese placer Y conseguí mucho amor para ti y al mismo tiempo mucho para mí para seguir una historia de amor solo tengo que asomarme a la ventana y desde ella veo la corta historia que en algún sitio pasó una mañana tú misma lo repetiste hacía tiempo que no vivía Ahora estoy empezando a vivir una historia que me produce, amor. Una historia que me produce, amor. Y luego la vida se retuerce. Y todo lo dicho ya no se escucha. Y se cierran las ventanas y las puertas y ya no hay dicha. Y se cierran las ventanas y las puertas y ya no hay dicha. La puerta está cerrada y ya no se puede entrar. La ventana está bloqueada, ya no se ama más. Pero la tierra sigue siendo redonda y ahora de pronto el silencio nos inunda. Tú misma lo repetiste,